bien o no, oiga, estamos en el Design District de Miami, donde están todas las tiendas duras, las tiendas de diseñador duro, y si tienen los dolarucos para gastárselas, bueno se las voy a enseñar, no sé exactamente la dirección espero ahorita que terminemos el video les pongo la dirección donde queda, pero bueno si quieren venir y comprarse su su pinta valenciaga o o de oro, bueno, está aquí en el Miami Design District. Vamos, vamos a darle el recorrido así de rapidez por. son más o menos tres cuadras, cuatro cuadras. Es como un, como un pequeño centro comercial, es un pequeño mall y están todas las tiendas famosas. Entonces venga, se las muestro así ¿Qué? rápidamente. Por allá hay unas que se llaman, unas que se llama Arens Irene, Creed, bueno, estas no son tan conocidas. Es, esas, no son, esas no son tan conocidas, pero por ejemplo, bueno, aquí próximamente van a abrir Balenciaga, esa sí es conocida, ya pronto la van a abrir. Bueno, sigamos. Sí. Lo que hay arriba es un restaurante, bueno, ahora ya hay más tiendas, pero los... Seguramente... Tú tú tú tú tú tú tú. <risa> <risa> seguramente lo que hay allá arriba es un restaurante. Entonces ahí está ahí está de lujo ese, ese sitio para comer bueno entonces venga Gucci aquí está la tienda Gucci miren esta es una tienda Gucci no sé si alcanzan a ver ahí no voy a ir hasta el fondo de todas pero pero ahí les voy mostrando verdad, llegamos a la primera esquina entonces miren, ahí está la tienda de Gucci no sé, yo no sé cómo se pronunciarán Mientras estas marcas Si saben, pónganlo en los comentarios Entonces Está la tienda de Gucci Allá una que se llama Maison Margiela Y a este sí lo he escuchado Alexander McQueen Ese sí Ese sí por ahí de vez en cuando lo he escuchado Ese que se llama Alexander McQueen Bueno, sigamos Vamos a cruzar la calle Con cuidado Crucemos la calle Está muy chévere Miren, este es muy bonito y como muchas cosas de diseño. Desde esa es esquina lo que tenemos es Prada. Venga, le subimos el hizo a esto que se oscureció. Ok, ahí esa es tienda de Prada. Venimos de allá. Allá está la tienda Gucci. De allá venimos. Sí. Esta es la tienda de Alexander McQueen. Sí, vamos aquí encontramos a Dolce Gabbana miren la tienda de Dolce Gabbana otra vez tenemos problemas de luz porque como hay sombra hay luz, hay sombra, hay luz toca estar ajustando esta vuelta ahí, Dolce Gabbana ahí está la tienda de Dolce Gabbana miren la pinta yo no, sé, no sé cuánto valdrán Ni pienso entrar a preguntar Pero bueno Los que son fanáticos de esas marcas sí sabrán cuánto valen Pero Por allá hay más tiendas Qué bonito que se ve eso por allá Miren ese Ese qué Ese No sé Esa figura, esa escultura A ir por allá bueno, ¿qué sigue? tenemos esta que se llama Christian Lobutin Mírenla ahí, está en la esquina de Yves Saint Laurent ¿cómo se pronunciará eso? Yves Saint, Laurent. Yves Saint Laurent bueno, crucemos, aquí ya llegamos a otra callecita, vamos a cruzar Uf, acá lo que no ven Miami son carros de lujo muy bacanos Ok, aquí hay uno que se llama Fendi. Venga, se la muestro. Es súper amarillo esto. Ahí está. Ahí está Fendi. Ahí está Fendi. Bueno. Sigamos nuestro recorrido. Ya nos volvemos a meter como en el de este. Acá se toman muchas fotos también. Aquí hay... Aquí hay un restaurante. Que se llama Fendi Café. Miren. Fendi Café. Ahí se pueden venir a tomar el, el cafecito. Toca parar mucho porque la luz está muy cambiante acá. Ahí lo que está detrás mío, ahí donde están ellos, es un café. Pueden venir a tomarse su cafecito ahí. El Fendi Café. Aquí hay un señor tomando fotos como para el centro comercial o para el mall. Ahí en la tienda de Fendi. Bueno, todo esto es el Fendi Café. Y. Seguimos nuestro recorrido. Lorpiana. Y allá está la tienda de Cartier. Ahí está el, el Columbio para que. Para que las bendiciones esperen mientras que ustedes vienen y hacen su shopping en Cartier. Miren, ahí está la tienda de Cartier. Y ya llegamos a otra. A otra. Bueno, esta sí. El que la pronuncie bien, mis respetos, como, es como Luis Bacha, Luis Bocha, bueno, como sea que se pronuncie. Y la otra que se llama Dior, ahí está la tienda de Dior. A ver si podemos cruzar. Sí, qué mamera, tengo que estar ajustando el ISO porque ahí está bastante cambiando la luz, pues está bastante cambiando la luz. Bueno, miren, ahí está la tienda de Dior. Miren, ese es el Dior. Ahí llegó... Miren, ahí llegó una chica en una camioneta blindada a hacer compras. Y uff, ese carro está precioso. Uf, una Mercedes. Uf, carro, la nueva de esa está preciosa, pero vale un huevo de plata. Bueno, este dijimos que es. Eh, miren, la tienda de Luis Bacha. Luis Bacha. A ver, no sé si se alcanza a ver el nombre. Es que les cuento que. Hoy ya llovió aquí y apenas está saliendo el sol y hay sombras y no hay sombras y hay luces fuertes y no hay luces fuertes. Entonces toca estar ajustando esto para que se vea decente. Miren, si ¿sí ven aquí ya me cambié y ya cambió la luz fuerte. Vamos ya como a llegar como a la parte del centro comercial como la placita comercial donde casi bueno, ustedes han visto fotos hay mucha gente que se toma fotos ahí está la tienda de Bulgari Bulgari Valentino ¿Bien? Valentino allá está la tienda de Valentino ¿Bien? Bulgari ¿Bien? ahí está Bulgari o como quiera que se pronuncie eso Bulgari y ah, mira, acá llegamos al a la famosa pelotica esta esta pelotica esta Ahí está. Ahí está está la pelotica esa miren esta es como la allá hay como donde comer Hublot Panerai no sé qué será eso. Van Cliff and Arpels. Y ya. a ah, ver, bueno, por allá hay otra de relojes. Miren, IWC, esa marca de relojes es famosa. Bachero. Baquerón Constantin. No la has escuchado. Y bueno. Ay, miren, allí. Vengan a ver si les puedo mostrar allí. Bueno, ahí hay unas escaleras eléctricas. No se sube por allá voy a dar la vuelta y ahorita ya les muestro a ese señor que está ya escribiendo y allá arriba hay más tiendas, ya se las muestro ay vengan ustedes pueden aquí comer aquí hay algo para comer que es enfrente de The Kingdom ay galletas miren galletitas galletas y galletas una tienda de Tag Hour. Está allá. Tienda de Tag Hour. O se atrás, bajo la luz. Ahí. Ojalá me estén viendo. Ojalá me estén viendo. Miren, ahí está la tienda de Tag Hour. Y bien, uno por acá se puede entrar. Uno por acá se entra. Bien. Por ahí se entra. Eso es a ver, por ahí se entran y se toman la foto con la en, en la bola esa. Bueno, aquí hay un poco más de tiendas, ahí está la tag Hour Eso no tengo ni pinche idea cómo se pronuncia. Lange and so. No, no sí, es el alemán. Bueno, ahorita subimos por allá. eso es de niños, Kits satélite y bueno, venga vamos a tomar la foto. Va a tomar la foto ahí. Aquí ya terminando y tenemos la tienda de Hublot Una tienda que me hace acordar de él, Del personaje de los Simpsons Que hizo Homero, miren Pucci, no sé, no tengo ni idea Esa marca nunca la había visto Pero ahí está Emilio Pucci Panerai, esa sí la he escuchado, es de relojes Pero ahí en el, en el canal del relojero Él es sí que lo había mencionado Esa marca es Aquí hay uno que se llama Van Cleef and Arpans. Van Cleef and en ese mural. Allá detrás de ese edificio lo que está es la I... 3.95, la I-195. Creo que la I-195. Pero ahorita nos vamos para allá. Miren las esculturas. Hicieron que por todo el centro comercial hay de... Si sí, que por el centro comercial hay de este tipo de, de figuras, de esculturas. No sé quién las habrá hecho, no, no, no, tiene marcado, no tiene marcado el artista. Como por ejemplo vimos en otros sitios que hemos pasado, que siempre le ponen ahí quién, quién es el artista, ¿Quién las, quién las usa. Y miren, ahí está, realmente ahí, dentro de esa burbuja, ahí hay unas escaleras y ahí uno baja al parqueadero. Ay, miremos, miren, acá está el, el mansito que les prometí que les iba a mostrar que quién era. Vamos a mirarlo. Miren, ahí está Panerai. Y vamos a ver quién es este, ven. Bueno, y esa escultura que está hecha en fibra es de un señor que se llama, me corrige la pronunciación, creo que usted es debe ser francés, Le Corbusier. Le Corbusier, bueno, le hicieron en 2013, pero realmente el señor falleció como creo que en 1965. Venga, miramos. Este Bailham fue el que la hizo y eso está hecho en fibra de vidrio. Eh, sí, miren. Él murió en 1965. Y bueno. bueno, entonces lo que dice en esta plaquita es que eh, el señor es como de los eh, vanguardos, no sé cómo decirlo, de los creadores de la arquitectura moderna. Bueno, ese señor Le Corbusier, eso está hecho. Está hecha en fibra de carbono. No sé si estoy... Sí. Eso está hecho con fibra de carbono. Parece que, pues sé, que está hecha en fibra de vidrio. Bueno, listo. Ahí está el Corbusier. Cuéntenme cómo les pareció el recorrido acá por el por el miami design District todo tienda muy muy buena a ver, dice Panerai a ver si ¿sí? pronto encontramos un precio por ahí no Panerai ese reloj que he visto mucho el canal del relojero es muy buen canal se lo recomiendo a me encanta a los que les gustan los relojes ese canal es súper entretenido Ahora bueno, está la tienda de Pucci. Se acuerdan que ahora oh, la vimos, el vieron Pucci. Vitaminas. Y bueno, ya. Aquí hay un salón de belleza. Por si quieren venir a hacer el, el peinado. Ahí acá se pueden venir a peinar. Y sale. Y allá hay un almacén. Bacarat, bacarat, que no se los muestra? a ver. A ver ahí yo creo que ya se ve y bueno, oigan, venga les muestro los baños la sala en los baños tienen sala de espera venga los muestro los baños tienen sala de espera y por ahí está el baño vamos al baño de hombres vengan a ver si les puedo hacer una toma de aquí en los baños están bien bien, súper bonitos bueno, parceros ya terminando el recorrido a pararme allí a hacer la despedida Donde queda Armani, Armani. Ahí como unos esos columpios, ahí ese sitio está Genial para fotos Miren ese sitio Ese sitio con esos columpios allá abajo Con esos maticas ahí Con ese techito Uf. Y ahí Giorgio Armani Bueno, se acabó, ya me cansé ¿Cómo les pareció el sitio? ¿Cómo les pareció el recorrido? ¿Les gustó? ¿Les gustó el sitio? ¿Qué tal les pareció el Miami Design District? Distri Distri bueno como vieron, son los diseñadores top, las marcas top de diseñadores top. Y bueno, aquí pueden venir a gastarse el dólar uco, el dolaracho. Véngales alguna tomada desde acá. Ay, no. La foto tienes que ser desde acá. Ay, miren. Oh. Claro. Claro, bueno, ahí hay unas escaleras eléctricas. Venga, les muestro los columpios estos. Aquí pueden venirse a tomarse la foto para el Instagram. Ahí está un poco de gente descansando. Sí, ahí están todos los columpios. Bueno. Ok, parceros, espero que les haya gustado aquí el, el vuelto. Por el Miami Design District en la ciudad de Miami. No me acuerdo la dirección. Ahí en los comentarios, en la caja de comentarios le pongo la dirección donde queda. Si quieren venir y darse una vuelta y pasar por todas las tiendas de los diseñadores famosos. Pues vienen y se dan la vuelta. Oye, gracias por ver los videos. No olviden el like, suscríbanse, no sean malitos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, bros. Nos vemos en el próximo.